Como hacen muchas familias, Dylan se fue con su mamá y su hermano mayor de vacaciones de primavera a Cancún, México, aprovechando para descansar de la escuela, disfrutar de la familia y vivir la vida. Un día, mientras jugaba con su hermano en la playa con el agua hasta las rodillas, sucedió lo inesperado, llegó una gran ola y un tiburón lo atacó. Su hermano, que jugaba a su lado, lo rescató del agua y lo llevó a un lugar seguro en la orilla de la playa. Su madre corrió en su auxilio y lo trasladó de inmediato a una sala de emergencias. El niño sufrió daños masivos en la pierna, incluido dos huesos rotos, daños extensos en los nervios y tendones. Hubo que amputarle los meniscos de las rodillas. En Cancún lo sometieron a una cirugía, pero no fue suficiente. Fue transportado vía aérea de emergencia al Hospital Infantil de Colorado. Aquí le practicaron otras dos cirugías. La cirugía final de Dillon fue el 24 de marzo del 2023. Un increíble equipo de médicos reparó con éxito casi todo el daño causado por el feroz ataque del tiburón. Haciendo que renazcan las esperanzas, gracias a los médicos y a los donantes de tejidos, Dillon volverá con el tiempo a poder caminar. El pequeño regresará a casa momentáneamente, pero para poder dar sus pasos de nuevo solo necesitará de mucha fisioterapia. Por lo que han abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y ayudarle a este pequeño. Si tú quieres ayudar, te puedes sumar donando.